Cada año, alrededor de 90.000 niños son atendidos en las salas de emergencia de hospitales debido a envenenamientos accidentales, muchos de los cuales ocurren en el hogar. Los consumidores necesitan ver más allá de botiquines y gabinetes de cocina cuando de prevenir envenenamientos se trata. Revise todas las habitaciones de su casa. Cheque su garaje en busca del asesino invisible. El monóxido de carbono o CO de autos y motores pequeños como los de los generadores portátiles es un gas inodoro e incoloro que puede matarlo a usted y a su familia en minutos. Siempre opere generadores portátiles afuera de la casa, al menos a 20 pies de distancia de puertas, ventanas y respiraderos. Un generador portátil puede ser un alivio tras una tormenta, pero también puede cobrar vida si se usa en interiores, incluyendo un garage. En el sótano, los calefactores a gas y los calentadores de agua son fuentes potenciales del mortal monóxido de carbono. Haga que los calefactores a gas sean revisados anualmente y coloque alarmas detectoras de monóxido de carbono en su hogar. Este producto relativamente nuevo ha introducido un nuevo peligro en el cuarto de lavado. El detergente para una sola carga de ropa puede parecerle a los niños caramelos o mordedores de bebé, pero contienen ingredientes venenosos. Ha habido por lo menos una muerte y muchos niños han sido hospitalizados después de llevarse estos paquetes a la boca. Estos paquetes para lavar son una gran tentación para los niños. Mantenga todos los productos para lavar sellados y en su paquete original. Y recuerde colocar estos paquetes en un lugar alto, fuera de la vista y del alcance de los niños. Un peligro del tamaño de una moneda puede encontrarse en dormitorios, salas y salas de estar. Las pilas o baterías celulares como esta pueden presentar un riesgo de asfixia a niños pequeños. Si un niño llega a tragársela, la batería puede quedar atrapada en su garganta, creándose un ácido peligroso. Este ácido peligroso puede rápidamente ocasionar quemaduras mortales dentro de un niño. Mantenga controles remoto, llaveros a pila, tarjetas electrónicas, pilas usadas de aparatos para la sordera, dispositivos de juegos y otros electrónicos que usen pilas pequeñas de tamaño de una moneda, Fuera del alcance de los niños. Y tenga mucho cuidado con las cajas de píldoras y su bolso. A los niños los medicamentos pueden parecerles caramelos. Recuerde guardar sus cajas de píldoras y colocar su bolso en un lugar alto. Fuera del alcance de los niños. De vuelta a baños y cocinas. Piense firme y fuera de la vista. Mantenga medicamentos y productos de limpieza del hogar en paquetes originales y resistentes a niños. Asegure bien la tapa y guárdelos en lugares fuera de la vista y del alcance de los niños. Cuando guardarlos en un lugar alto no es posible, guarde medicamentos y productos químicos del hogar en gabinetes que tengan seguros resistentes a niños. Resistente a niños no significa a prueba de niños. Si un ser querido en su hogar se expone a productos venenosos, llame inmediatamente a la línea directa de ayuda para el control de veneno, al 1-800-222-1222. Y si posee un teléfono inteligente, sea inteligente y grabe este número en su teléfono ahora. Línea de ayuda del control de veneno, 1 800 222 1-2-2-2 Cuando de prevención de envenenamiento se trata, piense en todas las habitaciones de su casa. Hay muchas cosas que pueden causarle daño a su hijo. La CPSC quiere que usted se prepare y prevenga. Haga hoy de su hogar un lugar más seguro, previniendo envenenamientos.